<risa> Esta artista haitiana, eh, ella lo mira. igual a mi opinión, pero es mía la opinión, amable. Yo, suya, suya, lo, digo, lo mío. Siempre, mira, a ti cuando mencionen a República Dominicana, tienen que hacerle saludo a este país. Se le da salud, se le da estudio. Eh, se le da eh, deporte, deporte. deporte Gratis eso aquí Para lo, lo, nuestros hermanos haitianos Se le da a los a, Que hay muchos ricos que los haitianos lo han puesto bien ¿Entienden? Entonces ¿Cuál es el meneo que siempre quieren venir a cortar por aquí? Muchos privilegios ¿Por, sí, ¿Por qué usted bien? no menciona que Colombia, que esto, que los otros? Entonces siempre quieren venir Con la República Dominicana República Dominicana es el país que más Se ha consolidado Con Haití y ahí estoy viendo algunas nacionales haitianas y haitianos expresándose mal de este país. Este país le ha dado demasiado a Haití. Ya nosotros estamos hartos. Estamos hartos de aguantarle toda la caballa que quieran hablar los haitianos. Aquí no se les maltrata. Aquí los haitianos andan vendiendo irregularmente cargadores, que esto que lo otro, y todo el mundo tranquilo, bien. Nadie se mete con ellos. Tienen la mano de obra. Agarrar, Agarrar. Sí. un 90% son haitianos, toda la mano de obra, se les dé esa oportunidad. Entonces también quieren venir a hablar de caballar, de que esto que lo otro, este artista también, cada vez que quiere venir a atacar el país, usted lo que tiene que callarse la boca, loca vieja. Porque este país, para hablar de este país, tiene que hacer, primero pensar 50 mil veces cualquier nacional haitiano. En todos los países hay discriminación, como lo estábamos hablando ayer, cada quien es dueño de sus actos. Si a ella no le gustan los haitianos, yo tengo por qué metérselo por los ojos. ¿Entiendes? Entonces, esta artista, cada vez que ella aprovecha esto, quiere venir a acabar con este país. Este país está cansado de los haitianos. Que vive aquí ella también. sí ella Cansado vive aquí. de los haitianos estamos en este país. Que le dan de esto. Y nunca son conformes. Aquí en, en la universidad están los haitianos igualitos, como nosotros no maltratamos a los haitianos. Yo tengo muchísimos amigos haitianos también. Incluso muchas veces en escuelas primarias le dan prioridad a No, que le sí. dan prioridad en los hospitales aquí, le dan documentación a los lo, lo bebés nacidos vivos. Que no sea de aquí, pero le dan la nacionalidad a sus papeles, a sus mamás. Sí. Igualito. Ah. Uh -huh. Entonces que se muera un, un, un bebé naciendo de eso, para que tú veas qué lío. Se le da prioridad a los haitianos aquí. El único país que llega a todo el mundo sin visa es aquí. Porque usted tiene que ir para México, tiene que buscar una visa. Para Panamá tiene que buscar una visa. El dominicano. Entonces aquí viene con un ñeñeñe todo el tiempo, me dice una tía mía. Todo el tiempo... No, aquí se le da de todo a los haitianos. Que dejen de estar hablando caballá. Ellos tienen que reforzar su seguridad. ¿Y qué importa? ¿Y quién anda descubriendo mercenarios aquí? Que ven que tiran fotos, que entran por el reporte. ¿Y por dónde usted quiere que entren? Esta es entre la frontera. Esta es la frontera, ¿qué usted quiere? Mira. Que lo adivinemos. Ah, ¿eh? no, déjame ser, El presidente se va a acostar. Ahí van a entrar no los, los mercenarios por aquí van a entrar. Andamos, no es así, aquí pasa todo el mundo, chino, haitiano, colombiano, todo el mundo Entonces viene, ah, que esto, que lo otro Y en Facebook también, el haitiano que me comentó a mí en Facebook Le hago un virus que rompe dos la computadora <risa> <risa> Claro, ¿qué tiene que ver? Nosotros no tenemos nada que ver con eso Nosotros nos sentimos apenados por, claro, la, situación por la situación Y por situ todo el tiempo, por la situación de Haití Cuando pasó el terremoto, ¿quién fue? Claro, dominicano Y Dominicano, todo el mundo a Hasta el menos infeliz, daba una la tique guandule para mandárselo a ellos. Así es. Entonces vienen siempre a estar hablando caballar los lo haitianos. Los primeros auxilios, los dominicanos, los Los que... lo primeros auxilios y mandando gente para allá. Todavía hay gente que vive para allá. Después de terremoto. Entonces, para usted emitir un juicio, tiene que tener. Yo he aprendido, como soy un enganchado en estos medios, que para usted decir sí, algo hay que tener cuidado. Que eso se puede revolver hacia usted de, de, de fea manera. ¿Te entiendes? Todo, todo el tiempo. <risa> Los haitianos. <risa> hay que Hay que unificar la frontera. Eh, que, que, ajá, que vengan ¿no? a unificar la frontera ellos. No se gana nada. O sea, no, son, no es que nunca. no se puede. Porque es que son dos países diferentes. Con cultura diferente. Entonces, claro. no, no, no, El problema. El problema de Haití es. Para mí. No creer en Dios. No creer en Dios. Todo el tiempo van a vivir mal. Pueden emigrar donde quiera. Donde no está Dios, lo que hay es maldición. Tienen que buscar de Dios. Tienen que buscar de Dios. Esa... Ese gagá, ese gogo, Ese, ese en... qué sé yo qué. Está llamando... No vale Dios? Un... Eso mugusen. Uh -huh. en... Es que eso ese... no Tienen que buscar de Dios. Esa magia negra. Sí, bastante. Terrible. ¿Entiendes? Eh. Con ese odio permanente todo el tiempo... Oye, pero aquí, aquí viven los haitianos como pacha. Yo tengo amigos eh, amigo ricos haitianos. ¿Y por qué tú ves que rico no busca pobre haitiano? No, Todo aquí hay rico no buscas pobres haitianos? No. Aquí hay ricos dominicanos que tienen su guaremate dominicano. Claro. ¿Te ha visto un haitiano con un guaremate no. haitiano? No. No se diga porque sabe que la sangre la tiene mala. Claro. ¿Eh? Porque el que, el que practica ese tipo de cosas son los haitianos sin conciencia, los haitianos pobres de campo. El haitiano de clase alta es normal, o sea, vive una vida normal, cree en Dios, su religiones su cultura normal. Pero el haitiano que vive en los campos, me lo dijo un amigo mío haitiano, el haitiano que vive en el, en, el, en el campo, que vive en la tierra, es el que tiene esa creencia, ese tipo de cosas. Y es la magia negra. La gente de, de campos rurales. Pero oye, la gente que, de ciudad, el haitiano de ciudad. Lo que dice esa muchacha, dice que, di que, que a nosotros le metemos el cuco, dice que ahí viene el haitiano, oye, <risa> Loca. Loca. <risa> sí, hablando de Sara ella había dicho por sus redes sociales que ella ha dado la cara por este país y que en varias ocasiones cuando a nivel internacional nos han querido atacar a nosotros. Y es que tras el revuelo que ha causado las declaraciones de Sara Trin sobre dominicanos y haitianos, la artista salió en su defensa y recordó que siempre ha dado la cara por este país. Que rápido olvidan, yo siempre he defendido a la República Dominicana, he dado la cara por este país en varias ocasiones cuando a nivel internacional los han querido atacar, dijo la cantante haitiana mientras recordaba algunas entrevistas en las que ha defendido a República Dominicana, escuchemos. Ahí podemos escuchar las declaraciones de Sara Obertín diciendo que ella lo ha malinterpretado, pues su opinión sobre este caso entre Haití y República Dominicana, y que ella en varias ocasiones, pues como decía, que han querido atacarnos a nosotros, pues ella como dominicana y país vecino, digo, haitiana y país vecino, pues nos ha defendido en muchísimas ocasiones y las personas están yendo por otro lado. Por el lado que ella quiso dejar dicho, por ahí que está yendo la gente. Es eh, que es un problema porque ella al decir lo que dijo en la entrevista tergivizó la cosa. O sea, Pon una canción de ella ve. No, es muy muy, muy talentosa la una muy canción. De... Pon la de Mozart con ella. Ella tiene una canción como se la para. Mucho talento. Ella tiene, sacó esa, una reciente donde ella mezcla el inglés, el español y el creol. Manway, yo tres. creo que sí, Ay, llamo, manway, manway, manway, manway, manway, ¿no, una no? cosa así? <risa> ¿Cómo es? <risa> <risa> ah, wow. Algo así, algo así. Amado, pero Vamos a, escuchar, pero amado, a ver si ¿no? escuchamos algo de Sarah que también fue, ella ganó un, un, un reinado. El Miss, ella fue Miss Haití en, en, en una ocasión, uh -huh. pues, ganó de un, eh, un Miss Universo con Haití. Tú cuando se trata de mujeres, la sabes todas. No, ella, <risa> yo ¿Eh? la Habló sigo. de mujeres, ella. Y la sabes todas, es amable. Bueno, la música de ella no se escucha ya. Se escucha música Increíble. en español. Porque chimbala está matando para allá. Muy poca. Don Miguel. Don Miguelo así, don qué cantan Ellos cantan en español. Sí, pero, no, no, pero dice. ¿Eh? Dice algo en, en... Ah, de, Hay cositas que se escucha hay cositas como que dice es? que dice de Miguel? ¿Cómo que dice? <risa> ¿Cómo que? ¡Ey! lo que ayudan ahí? ¿Cómo que dice? como o sea, ah. se so, <mansodore> <Es un horizonte> a, ¡A la coque! ¡Oh, ¡A la de un! ¡A la de un! dice la de la de un! la de ¡A la ¡Vamos ¡A la news! <spoilers> ¿Qué, ¿Qué será bueno, eso? Bueno, bueno. Démoslo ahí. Amores. Vámonos al otro. A, vamos a la pausa. Vamos, vamos a la vamos pausa vamos y después retornamos pausa. con más de los asobrosos.